etapas dos etapas que vas a jugar y bueno son las siguientes el, la etapa de cóndor reverse con 7 con 11 kilómetros y luego el parque temático que es muy cortita con 6,4 kilómetros así que bueno vas a jugarlas a jugarlas ya tenéis por aquí los botones chicos para suscribiros acordaros y nada pues vamos a seguir vale hasta que terminemos el, el país entero vamos allá Vale, vamos o sea, allá chicos, vale, teníamos la dirección. Levemente 20, rota, no lo sabía 5, yo, chicos dentro, bueno, Pues tenemos que ir con cuidado con esa dirección Pues bueno, la tenemos levemente derecha rota, 6, chicos Y bueno, es importante tenerla en cuenta, ¿vale? Vamos allá Derecha 5 se cierra, corta, freno 50 <coughs> Izquierda 2, rodeando roca 50 A fondos, estrecha 150. Ah, bueno, sí, la la, la la dirección levemente porque reparé 4, 6, Pero no se reparó estrecha, todo, dentro, ahora me acuerdo bache, Chicos, esto. es verdad, sí, me acuerdo de eso Que, 5, que, larga, que dentro, no se reparó adentro. No se reparó del todo, sí, me acuerdo yo de eso Vale, pues vamos allá Chicos, ahí estamos el segundo 5, día derecha, ya 5, 6, 3, De... De, vamos, de, derecha, de Argentina Y 5, bueno, pues seguimos con esta... 4, larga, graba abrasadora Chicos Exigente además Y... Desgasta y hemos sacado verde Y a las marchas las tenemos cuatro, levemente ahora tocadas cinco, porque es de mucho... También exige mucho a las marchas la, marcha, cinco, la verdad tierra, cuatro, Es un país el que exige mucho a las marchas A los neumáticos Porque desgasta cuatro, mucho pequeño, Pero en realidad Argentina no hay buenos así de... Pues de... De... Derecha 3 se cierra 150. De exigente, ¿no? Derecha 4 sin corte 50. Derecha 5 se cierra y derecha 3 corta sin corte. E izquierda 3 corte. E izquierda 3 muy estrecha sobre puente a derecha 6. Derecha 3 sin corte, a izquierda 2. Y horquilla derecha 30. Izquierda 1 muy estrecha y derecha 2 abierta. A izquierda 4 corta 100. Derecha 4 a puente muy estrecho e izquierda 2 sin corte. A giros lentos 30. Derecha 4 corta, se estrecha a derecha 5, a izquierda 3. Para cuidado recto, izquierda, puente muy estrecho a izquierda 2, 30. Derecha 1, izquierda 6, sigue al medio. Y derecha 2 se estrecha a izquierda 4, abierta 30. izquierda 3, larga a cañón ¿Ves? Ahora a la cinco, suspensión larga, también la corta, tenemos tocada, chicos Pero no, cuidado a No es seis. Esta, este terreno A derecha 6, sigue al medio y freno 30 Derecha 2 e izquierda 2 E izquierda 4, sin corte Derecha 4, corta. Izquierda 3, a derecha 5 e izquierda 4, sigue. Para derecha 1 y derecha a fondo. A derecha 5 e izquierda a fondo. Cuidado, derecha 3, freno a puente muy estrecho. A derecha 4, sin corte 50. Izquierda 3, se cierra, se estrecha. A derecha 4, se cierra, sin corte. A izquierda 5. Y derecha 6, a izquierda 4, larga, se cierra, sigue fuera. A derecha 4. E izquierda 4, corta, a izquierda 2, abierta. A derecha 4 corta, a izquierda a fondo. A derecha 2 se cierra sin corte 120. A izquierda 4 sin corte, a derecha 4 se cierra. Vale, tres, nos está empezando sigue, buena, a derecha, llover ahí, cuatro, chicos. Lo estamos llegando ya. A izquierda 4 larga se cierra. A izquierda 4 corta. A derecha 6. A derecha 4 se cierra sin corte, 50. Cuidado, derecha 2, 30. Izquierda 3 lenta, A derecha 5 se cierra. Y horquilla izquierda, 50. Izquierda 3 corta se estrecha, 30. Derecha 4, corta abierta y se cierra 3, corta sin corte, 50. Izquierda 3, corta. A horquilla derecha sin corte. Y horquilla izquierda sigue a horquilla derecha. E izquierda 2. Derecha 3 se cierra, izquierda 2 se cierra. Y derecha 2 abierta, 30. Derecha 2 abierta, 30 para meta. Vale, llegamos chicos. <risa> Ahí llegamos chicos, 5 horas con 58 minutos y 461 segundos, está muy bien La repetición os dejamos ahí para que la veáis Vamos allá Vale chicos, pues aquí está Continuamos Ahí está, acumulamos ya 23 horas Con 38 minutos y 654 segundos Así que está genial la general Seguimos con la siguiente Parque telemático A izquierda 5, a cuidado, cima, a derecha 3, a cuesta. A derecha 5, a izquierda 4, se cierra sobre cima. A derecha 4, corta sobre cima. Y derecha 3, contraperalte sobre cima, sigue a izquierda 2, abierta. A izquierda 3, abierta y sigue derecha sobre salto agidos, 30. A izquierda 3, a derecha 4, sobre cima, 40. Cima y derecha 3, corta, a izquierda 3, se cierra 2. Y derecha 4, corta, abierta, larga, sigue. A izquierda 3, corta, a derecha 3. Horquilla izquierda abierta a derecha a fondo 40. Derecha 4 se cierra sigue a izquierda 3 larga. A derecha fondo sobre cima, se cierra 3 y abierta por agua 30. 3 a derecha 5 sigue izquierda Y derecha a fondo sobre cima A freno para horquilla izquierda abierta A derecha 5 abierta larga Por agua a izquierda 5 corta sobre cima 30 Derecha 5 se cierra Sigue a izquierda 3 abierta A derecha 3 abierta Sobre puente a izquierda 3 A derecha 4, y derecha 4, freno para izquierda 3, sigue. Y derecha 5, freno para izquierda 3, corta, abierta, larga, sobre cima. A derecha 3, corta, abierta, sobre bache. A izquierda 5, se cierra 3.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 el turbo ahora y cuidado horquilla izquierda uh, abierta tenemos el turbo 4, leve 40. chicos derecha 4 se cierra sigue a izquierda 3 larga. a derecha fondo sobre cima se cierra 13 y abierta por agua 30 <ríe> 3 a derecha 5 sigue izquierda y derecha a fondo sobre cima freno para horquilla izquierda abierta a derecha 5 abierta larga vale chicos tenemos el turbo tocado levemente agua, y también 5, corta, lo 5, que es la 30. rueda izquierda vale la de abajo. La tenemos también un poco tocada. Así que bueno, un poco acept, acept, acept, aceptada. Así que a ver qué tal. Así que a ver qué tal nos va, chicos. Aunque ya estamos terminando. Pero bueno, a ver qué tal. cómo Mejoramos todos es que este rally de gasto muchísimo. Empiezas. Vale. Hacemos 5 horas con 14 minutos y 983 segundos. Perfecto vale le damos ahí acumulamos a 28 horas con 53 minutos y 637 segundos perfecto vamos al service y ya está Nos falta ahora Reparamos el coche Y hacemos cuchilla re nevada reverse Y cantera, vale Esto ya Mañana, chicos Vale No Muy buenas, chicos Y más que bien Estamos en este rally de Argentina En este WCR8 Y bueno, nos quedamos en cuchilla nevada de reverse y cantera de reverse son dos <coughs> eh, son dos etapas os la, la segunda más larga que son 14 kilómetros 71 y luego la en la otra 6 kilómetros vamos 69 más allá y espero que os guste ya nos despedimos hasta el viernes que viene y dejamos atrás argentina vamos allá <coughs> Tabache. Derecha 480. Derecha 1 baja a Cañón 30. Izquierda 13, estrecha nada de corte 50. A derecha 4 se cierra, corta 50 Horquilla izquierda 100 Derecha 5 30 Derecha 5 sigue a izquierda 5 A derecha a fondo e izquierda 6 se cierra Freno a derecha 4 y derecha 4 árbol dentro. A izquierda 6 freno por agua. Y encima a izquierda 4 se cierra casa dentro. Es la primera vez de chicos. A que derecha 4 sigue. 30. <coughs> Ahora muy bien. A izquierda 3 sigue corta y horquilla izquierda 30. Marquilla derecha e izquierda 3, sigue Adereza 4, 50 <coughs> Cuidado peligro, recto a izquierda, se estrecha, sigue derecha por puerta 50 <coughs> Ahí está por puerta izquierda, uno, 80. Derecha 5 se cierra, 4 corta, acuesta. Y derecha 4 sigue e izquierda 4 se cierra. Y derecha 5, 50. Y izquierda 4 corta y derecha 4 corta, se cierra, sigue. E izquierda 5 se cierra sobre cima 80. Izquierda 5 media, cuidado se estrecha a derecha 6, freno fuerte para horquilla izquierda. A horquilla derecha y derecha 4 sigue freno. Para horquilla izquierda sigue recto a derecha, corte a puente. 3 para horquilla derecha a horquilla izquierda 30 vale nos llueve ahora también aquí en esta etapa en este trago giro rápido, justamente 50. derecha 5 corta Entonces... de izquierda 5 se cierra y derecha 4 muy estrecha izquierda 6 corta a giro sobre cima a derecha 4, sobre cima, a izquierda 4, sin corte. A derecha 4, corta, se estrecha. A izquierda 5, sin corte, y derecha 4, sobre cima, se cierra, sin corte. A izquierda 5, corta. Ay, chicos, mierda. Hay, wow. para recto, a derecha por agua. Se me ha ido el parachoques, chicos. Qué pedo. Y cuidado recto, a izquierda 100. derecha 3 larga. Espera, rojo. Izquierda 5 muy foda. estrecha, derecha 4 se cierra 20. Izquierda 4 corta, derecha 250. Estoy colgado, chicos, ahí. Cuidado, horquilla izquierda 100 bases. Horquilla vale. Es Izquierda a fondo, a derecha 5 sobre cima, a izquierda 3, abierta 30. Derecha 4 corta, a izquierda a fondo. E izquierda 6 se cierra, 4 corta, a derecha 3, larga, sigue 50. Izquierda 5 sigue a derecha 3, media 150. Recto a izquierda en cruce, 50 recto ahí? ya estás Izquierda 6, media, se cierra 3 y derecha 5, 30 Eso normal, la roja es normal, ¿eh? De la, de la penalización tan grande que he hecho en la anterior de 18 minutos 5, Es normal 80. que me salga roja Izquierda 6, corta 100 Troca fuera a derecha 5 sobre cima sigue sin corte 100 Izquierda 6 100 Derecha 6 80 Izquierda a fondo 120 Freno fuerte para cima a recto a izquierda 120 después quedó de lado chicos, no. Freno fuerte para Tala. cima, recto a Siete izquierda, chicos, 120 joder. Derecha 5, roca dentro, 300 Son cosas que pasan Derecha 6, larga, 300 Derecha 5, se cierra, corta, freno, 50 Izquierda 2, rodeando roca, 50 Derecha a fondo, se estrecha 150. Derecha 4, se estrecha roca dentro, baches 200. Izquierda 5, larga. Roca dentro 80. Vale, tenemos ahora crítico la suspensión y el cuerpo. Está crítico, ¿sí? 5, se 50. Están críticos los dos. ¿eh? Freno para derecha 6 a izquierda 5 se cierra, a derecha 4 larga sigue. Bastante cuidado, eh. Izquierda 4 sin corte y derecha 5 20. Pues también la, derecha, las pastillas cinco, larga, están cierra, críticas, eh. Cuatro, cuidado con las pastillas de freno. Izquierda 4 corte pequeño abierta. Derecha 5, corta, corte, a izquierda 4, corte 30. Derecha 3, se cierra, 150. Izquierda 4, sin corte, 50. Derecha 5, se cierra y derecha 3, corta, sin corte. E izquierda 3, corte izquierda 3 muy estrecha sobre puente a derecha 6 vale, y derecha 3 en perfecto, corte a izquierda 2 no subiendo larguita eh larguita chicos y horquilla derecha 30 izquierda 1 muy estrecha y derecha 2 abierta es complicada chavales complicada izquierda 4 corta 100 Derecha 4 a puente muy estrecho e izquierda 2 sin corta. Estamos llegando ya, ¿eh? A giros lentos, 30 Derecha 4 corta, se estrecha a derecha 5, a izquierda 3 Para cuidado recto izquierda a puente muy estrecho a izquierda 2, 30 Derecha 1 e izquierda 6 sigue al medio ¡No! ¡No, no, no, no! no. ¡No me jodas, chicos! ¡No me jodas! ¡Joder, macho! Y derecha 2, estrecha, izquierda 4, es Hay que tener cuidado 30. con la potencia. ¡Madre mía, chicos! ¡Joder! El que lo había hecho, macho? Freno izquierda 3, larga a cañón. ¡Qué jodida! A derecha 5, larga, se cierra, corta 30. Joder. Madre ¡A mía. izquierda 6! a derecha 6 que tal. sigue al medio y freno 30 que no quedé 2. E 2. si no ya la mierda me gusta muchísimo izquierda 4 sin corte y derecha 4 corta e izquierda 3 ah, a derecha 5 e izquierda 4 sigue Para derecha 1 y derecha a fondo. A, ver, vamos. a derecha 5 e izquierda a fondo. Cuidado, derecha 3, freno a puente muy estrecho. Vale puente A derecha 4, 50, 50. No, hombre, no. Hostia. Izquierda 3, izquierda se, se estrecha, bien, a derecha 4 se cierra. Todo crítico, corte. chicos, menos la... Pero yo Menos leor. La, la, la, la, la, la, la aerodinámica, todo crítico, chicos. Todo. Madre mía. A derecha 4. Todo mal. E izquierda 4 abierta. A derecha 4 corta, a izquierda a fondo. Pues bueno, vamos. Derecha 2 se cierra sin corte 120. salió humo de todos lados, y ahora por qué? Buah, ya no llego chicos, no llego ¿eh? izquierda 4 sin corte, a derecha 4 se cierra a izquierda 3 sigue fuera, a derecha 4, 430 <ríe> izquierda 4 larga se cierra miren la caca chicos e izquierda 4 corta Uff, vamos. A derecha 6. Complicado, eh. Complicado argentino. A derecha, muy, cuatro, muy, se cierra 50. Muy, muy, muy duro, cincuenta. chicos. El más duro de todos. De todo el juego casi. Bueno. Cuidado, derecha 2, 3. Dificultades. Izquierda 3 lenta, A derecha 5 se cierra. <coughs> y horquilla izquierda, 50. Horquilla izquierda 3 cortas de estrecha 30 no, vamos a, a ver, estoy crítico izquierda 3 corta sin corte 50 <coughs> izquierda 3 cortas a horquilla derecha sin corte Uf. Uf. y horquilla izquierda sigue a horquilla derecha voy a por todos lados, chicos, ya, vamos E izquierda 2 vamos izquierda 2 vamos y derecha 3 se cierra izquierda 2 se cierra y derecha 2 abierta 30 dios derecha 2 abierta 30 para meta del mundo chaval vamos wow. 13 horas con 31 minutos y 665 segundos Décimo, chicos Uf, Primero, chicos 48 horas Acumulamos 48 horas con 27 segundos y 898 segundos Tela, eh Vamos ya, chicos Vamos, primeros 48 horas con 27 minutos 89 segundos Acumulamos luego Tanak el estonio con 48 horas 40 minutos y 3 segundos Y Terry Neville El belga con 48 horas 50 minutos y 58 segundos Y Sebastián la el francés con 49 horas 16 minutos y, 7, y, 7, y 70 segundos Chicos, ahí estamos primeros, vamos Vamos ahí Uf. Vale chicos, por la inflación, mira. Eh, tenemos 52.891 dólares, bajamos a 54.355, está muy bien, ¿eh? El negativo, luego está 7. Luego 700, 777. Luego está 777 de experiencia. Subimos al nivel 50 ya experiencia cogemos un 32 cogemos unos 32 de reputación de Citroën, de la casa citroen cogemos un un 41 de la barra de estado del coche no está nada mal y moral pues igual vale vale conseguimos ahí el objetivo vale, nos metemos metemos más oh, cuatro mil nos dan más cuatro mil dólares y se quedan 50.113 dólares así que está muy bien y cogemos y nos dan más 10% más diez por ciento de os oh, de, de la casa de citron que están muy contentos vale no, ganamos, no hemos ganado la, ninguna penalización Así que está muy bien Y bueno, ahora nos dan más pasta Ahora nos dan 5.826 dólares Y se nos quedan 4... 44.277 44 dólares, chicos Y nos dan más 5 puntos de la casa de Citroën Genial Vale, eficacia en los neumáticos de lluvia Vamos allá, chicos Eso es pues ya hemos terminado, chicos Lo vas a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho este rally de Argentina Y bueno, pues ya nos vemos con el siguiente Yo creo que viene ya Chile, me parece Que es largo, eh Chile es largo Sí, ahora lo vamos viendo Que se cargue todo se cargue todo, a ¿eh? ver Vamos a ver Vale, ahí está, eso sí, eso es Vas a recargar, vas a dar puntos Y más de un puntito Su experiencia muy Mismamente Vale, pues sí que es verdad Chicos, aquí está, vale, vas a meterle de... Yo voy a descanso Pues no tengo ninguna prueba Y nos vas a Rally de Chile, chicos Ya, ya después a Portugal Sardinia Finlandia, Alemania, Turquía Gales Cataluña y Australia, ahí va muy bien. Vale, pues pegamos el descanso. Ah, oh, perdón, sí. Vale. Objetivos genial, vale. 51.000 nos van a dar más, vale. 60.000, no está mal. Descansamos ahí. seamos los dos, nusa neumático tipo duro vale bueno pues chicos, yo me voy a despedir soy más gaming, ya sabéis tenéis los botoncitos por aquí suscribiros, vale, y nos vemos el próximo fin de, adiós, la rally de Chile chao